Ahora vamos a ver herramientas duras de venta. ¿sí? Te voy a dar herramientas técnicas que tienen que ver con el lenguaje, que te van a ayudar a poder mejorar en cómo te comunicas mejor con tu cliente, ya sea presencial, ya sea por teléfono o ya sea inclusive escribiendo en tus redes, ¿sí? porque todo tiene que ver con el lenguaje. ¿Tiene que ver con qué? Lenguaje. entender que eres tú. ¿Para qué? Cambiar al momento, estar frente al cliente. Para poder ser flexible. Ver, Aquí la palabra es flexible. Tienes que ser muy... Eh, como un camaleón. Te tienes que mover dependiendo de la que la, el cliente es, cómo vas a venderle. El afable. El afable. El afable es el tipo de persona que le tienes que vender en media hora se le vende por amistad. Es como si fuera un osito cariñosito. Es al que le tienes que platicar algo que le podrías platicar en un minuto, en una hora. Levanta la van mano si eres afable. Esos son los afables. Les encanta que le digan y cómo está la familia y el dedito. ¿Te quieres tomar un café? Eh, tienes que entender que los afables, si no eres su amigo, no te compran. Después de la fábrica está el expresivo ¿Qué es el expresivo? Al que le vendes con marca Al que le vendes con el reloj de marca Los zapatos de marca el Que tienes que tener las uñas arregladas Que se viste todo fashion Muy bien, no está mal ni está bien, ¿eh, muchachos? Nada más, a un expresivo se le vende Con estilo, se le vende con cosas de marca Le gusta el lujo, le gusta... Vestirse bien. ¿Está bien o está mal? No, está pues bien. así es O sea, está. Si no, te va a hacer así y eres un naco y no te va a bajar de naco. ¿Quién conoce expresivos? ¿Le la mano? No es expresivo. Está el analítico. ¿Quién es el analítico? El que se tarda no una hora, no media hora, sino tres días en analizar la información. Dos meses, tres meses. O sea se tarda mucho tiempo en comprarte, tienes que darle datos, tienes que darle garantías, tienes que darle gráficas, tienes que darle todo un análisis. Este nunca te compra la primera, es muy difícil que agarres y llegues a la primera cita y te compre, te compre como a la quinta, sexta. Por lo son los abogados. No necesariamente, tiene que ver con el estilo, o sea con la personalidad. Bueno a mí me tocó. Entonces tienes que entender que no importa si eres abogado, si eres ingeniero, si eres licenciado, sino tiene que ver con la personalidad que tienes. El analítico usualmente es gente que trae lentes, que le gusta analizar, se viste de cuadritos, es muy analítico. ¿Sí? Y estamos... ¿lo la mano si es analítico. Analíticos, Yo sí, los vale. si analíticos aquí. Gracias. Ahí con honor ya se mantienen. Y bueno, y los que los somos Y estamos emprendedores. Totalmente, ¿verdad? Vale. Emprendedor. El emprendedor es el que en 30 segundos le vas a vender es más, ni siquiera tienes que vender yo ya sé qué voy a comprar no me vengas a tirar rollo, yo ya sé que quiero yo ya sé que necesito 30 segundos tienes para presentarme si te tardas más de 30 segundos, no te voy a escuchar nunca tenemos tiempo de nada todo es así ta, ta, ta, ta, ta. Eh, te le tienes que hablar de qué retorno de inversión, de cuánto vas a eh, recuperar es, y básicamente muy puntual, muy directo ¿Sí está claro? Otra vez, el afable es el osito cariñosito, le vendes en una hora, hora y media con un café, tratándolo bien, dándole un masajito, cómo está su familia, levanta la mano los afables. Está el expresivo, que es el de marca, el que ve, el que, el que traes, el el carro que traes, a dónde te fuiste de viaje, que hiciste el fin de semana en Europa. ¿Sí está claro? Sí, Levanta las manos expresivos, no vinieron. Está el analítico, el analítico le vendes con números, con datos. ¿Cuánto tiempo tardas en venderle? Meses. Meses, dos, tres meses, cuatro, pero una vez que te compra, es un cliente de por vida. Y estamos los emprendedores, bueno, levanta la los analíticos. Y estamos los emprendedores, el emprendedor lo tienes que vender en 30 segundos, en 30 segundos o perdiste eh, ya sabemos que vamos a comprar, no me tienes que venir a vender. Yo ya sé que lo quiero y voy directo y a la ah, casa. Sí, sí. ¿Está bien o está mal? Ya Perfecto, bien. pues así es.